que cierra el nudo cuando intentas respirar y el último refugio cuando te puede el pesar se llama de... la carta nunca escrita a la que pudo ser tu igual, la foto desvaída, entorpecer recordar la piedra que te frena tus ansias de volar, la barca que te espera para cuando llegue el final. La mano que te sujeta cuando vas a caer, la herida aún abierta, que te inquirece, se llama ayer. La mentira que te enturbia Algo buscas tu verdad La paz en la penumbra Algo buscas reposar La leyenda que te enaltece Que te da el vigor La sangre que te protege que te infunde valor, la sangre que te fuerza como esclavo a obedecer, la oscura venda que tengui de ser, se llama allí. Entre tus brazos, en brazos. cuando hay labios entre tus labios, para que que okay.